Tenemos en la línea telefónica al dirigente de la ADP, Cito Gavín, a quien queremos preguntarle su opinión con relación a este discurso del presidente de la República. Adelante, Cito Gavín. Bien, buenos días a todos ustedes. Buen día, Cito. Sí, eh, bueno, lo primero es que esto lo que hace es desnudar, nos parece a nosotros, la, lo que es el sistema eh, político tradicional de la República Dominicana pone al desnudo eh, incluso las propias eh, saca las propias vísceras del partido del poder porque eh, cuando han habido organizaciones de la oposición política en otras ocasiones que al propio doctor Leonel Fernández y eh, le, le, le enrostraban y al PLD fraudes y también enrostaban fraudes, ahora entonces vemos cómo realmente sale al desnudo eh, denuncia del de propio presidente del PLD y precandidato presidencial Leonel Fernández quien eh, no, ha dicho la Junta sabe. Central Electoral que perdió eh, las la, la, la, la primarias abiertas del PLD sin embargo sin embargo a nosotros nos parece que la Junta Central Electoral nos parece que Susano debe realmente prestar atención eh, a estas denuncias y entonces proceder a hacer las aclaraciones de fondo de vida porque realmente todo esto deja eh, una estela de dudas y de cuestionamientos y de cara sobre todo al proceso electoral tanto de febrero municipal y congresual como las presidenciales del 2020, entonces todo el que va a participar de este proceso está claro que tiene que poner la barra en remojo porque independientemente de que el discurso del doctor Leonel Fernández eh, hasta ahora eh, está fundamentado en una serie de argumentos y pues habría que ver entonces si se realiza la auditoría que exige que pudiera comprobarse, aunque ya en el discurso de esta mañana él fue más preciso en señalar unos lugares y en señalar eh, unos, eh, eh, unos responsables del, del, del hacker, del hackeo eh, pero realmente para el pueblo dominicano es importante que en primer lugar vea hasta dónde se ha degradado la, esta clase eh, política tradicional del país, y segundo eh, tiene necesariamente que la Junta Central Electoral eh, dar una explicación al país, porque se está enrostrando directamente al árbitro de haberse prestado ...según el doctor Luis Fernández, ejercer el fraude que él denuncia... ...y que entonces la población pueda realmente tener eh, la posibilidad de evaluar bien... ...para que entienda que es el momento de que el pueblo dominicano valore... ...lo importante que es eh, el, al momento de tomar decisiones... ...lo importante que es pensar en dar un salto realmente de cambio, de transformación de fondo en la sociedad dominicana más allá del quitarte tú para ponerme yo gracias años en este relajo y el pueblo sufriendo la pobreza la miseria y la gracias Cito por tu amable participación en este programa que no, no dijo bien? nada Cito si estoy... claro. bueno gracias muchas gracias bien, bueno nosotros vamos no no no a una no pausa. dijo nada Sixto ahí cuando regresemos podemos dar una posición silido, o algo no a, sí, a mí me parece tanto. que sí vamos no a dar la pausa mis amigos punto su, su, su parecer de mañana buenos días <risa> lo mismo que dijo el gobernador el parecer del gobernador no lo que dijo eh Andrés llamé a... Llamé a...